Perfecto. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia en esta sesión que va a cerrar el módulo 2 del Programa Regional de Capacitación de Solutions Plus para América Latina. Mi nombre es Joshua Paterno Blanco y seré el moderador de esta sesión. La agenda de hoy es bastante cargada. Tendremos una sesión interactiva en formato de conversatorio en torno a la logística urbana baja en carbono. Para esta sesión... Empezaremos con una breve síntesis de los puntos claves que se ha tratado a lo largo de esta semana. Luego abriremos un sondeo al público y finalmente terminaremos con un panel de discusión con nuestros expertos. Todas las preguntas e interacciones que se tendrán el día de hoy se basan en los comentarios, las preguntas y las reacciones que los participantes tuvieron a lo largo de esta semana. Así que les agradecemos mucho por su participación en los días previos. Solamente para tocar algunos de los puntos claves que se presentaron esta semana. En esta semana se mencionó la importancia del apoyo público, el apoyo público para la integración de, de la logística, de la última milla, en la gestión urbana, debido a que esta es todavía incipiente, pero ya varios gobiernos locales eh, se están empezando a activar y empiezan a incluir uh, este aspecto bastante importante en la planificación de movilidad, y apoyar pilotos, tanto públicos como privados. Es muy importante en el marco del apoyo público contar con incentivos y regulaciones que eh, puedan fomentar iniciativas innovadoras y con resultados claves. Y una de las áreas en donde es importante que el apoyo público se, eh, sea, sea mayor es aquella del financiamiento. El financiamiento verde se vio en la semana como algo importante para la implementación de proyectos. Ahora, se dio el apoyo público, pero también con factores clave. Primero que todo, el apoyo público debe ir en cooperación y en colaboración con actores del sector privado, para que se pueda alcanzar una logística urbana realmente baja en carbono. También es importante que cualquier iniciativa que se desarrolle, eh, cuente con procesos de socialización, comunicación y participación sobre todo en lo que tiene que ver con implementación de zonas de bajas emisiones en ciudades y otras herramientas, por supuesto. Es evidente que los desafíos y las realidades de operadores pequeños y de mayor tamaño son diferentes, por los que es importante que los operadores de más tamaño puedan apoyar a los más pequeños, a que puedan... Hacer la transición hacia vehículos eh, que tengan una menor contaminación. También es importante hacer un mapeo y análisis de datos para evaluar nuevos modelos operativos y ver hasta qué punto pueden ser escalables. Igualmente hay que ver aspectos ligados a la fabricación de vehículos locales. Vehículos eléctricos ligeros y de bajo coste que pueden ser aprovechados. Finalmente, cuando estamos hablando de apoyo público, es importante resaltar contribuciones a escala local, a escala urbana, pero también a escala regional y nacional, y que estas acciones sean integradas. Bueno, ya uh, a ver estas, estos puntos claves. Les pedimos a los participantes que por favor respondan la pregunta que va a aparecer en este momento en sus pantallas. Esta es... La pregunta, después de lo presentado durante estas cuatro sesiones, ¿cuál de las medidas presentadas cree que sería más viable en su ciudad? Vamos a esperar un momento para que la mayoría vote. Ahora mostraremos acá resultados. Pues es bastante interesante que a pesar de que eh, la, la herramienta uh, que se ve con mayor presencia es la de zonas de bajas emisiones, se tiene una, una bastante amplia participación de todas las medidas. Así que no hay una diferencia tan grande entre esta y, y otras. También es, es interesante ver que los micro, microcentros móviles las furgonetas se ven eh, bastante bajas en la, la viabilidad de medidas en las ciudades. Elementos a tomar en consideración para el resto de la sesión. Ahora abriremos el diálogo con nuestros panelistas, a quien les plantearé preguntas específicas para guiar esta discusión. Entonces, en este panel contaremos con la presencia de los siguientes invitados, a quien presentaré por orden de intervención. Primero que todo tendremos a Carlos Suárez. Carlos es fundador e investigador del Centro de Investigación de Logística Catena en Ecuador. Luego tendremos a Guillermo Maximiliano Parisi, gerente operativo de logística urbana del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Igualmente contaremos con la participación de Ariel Álvarez, gerente del proyecto MOVES de Uruguay. Y finalmente cerraremos con la participación de Ariel Katz, gerente senior de Medio Ambiente Corporativo de Mercado Libre. Muchas gracias a cada uno de los participantes e intervinientes. Ahora, empezando por Carlos. No sé si me escuchas bien. Sí, adelante. Buenos días. Perfecto. Buenos días, Carlos. A lo largo de esta semana vimos algunos aspectos claves de logística urbana y algunos casos de estudio muy interesantes. En este contexto y de tu experiencia en la academia, ¿Qué dificultades o barreras deben superarse para lograr esta transición? ¿Y cuál crees tú que sería el rol de la academia para poder superar estos obstáculos? Bueno, eh, buenos días, buenas tardes con todos. Eh, primero quiero agradecer al, al equipo organizador por la invitación. Eh, lamentablemente no pude eh, unirme a muchas de las sesiones, pero vi que fue un, un programa súper interesante, así es que espero poder igualarme en los próximos, en los próximos días. Eh, bueno, yo empecé a trabajar en temas de eh, logística urbana más o menos por el 2015. Eh, eh, Capena es un instituto, parte de la Universidad de San Francisco de Quito. Eh, y de, de mi experiencia, lo que yo he notado trabajando un poco en estos temas, eh, considero que el, el, el principal obstáculo es justamente que los, los actores eh, trabajen juntos en todos estos aspectos para, para diseñar eh, soluciones empresariales más eficientes, así mismo como desarrollar nuevas políticas públicas eh, que estén alineadas sobre todo para cumplir los objetivos de cada uno. Eh, creo yo que de lo que he hablado con empresas, con el sector público, muchos los actores entienden eh, la, la complejidad de las operaciones de última milla. Eh, saben la, su importancia, eh, les están pensando en, en cómo se puede reducir emisiones, cómo puede ser todo un poco más eficientes. tienen, digamos, buenas intenciones, pero creo que hay un, una, un tema que no se sabe cómo dar el, el siguiente paso, que no, no es tan fácil. Eh, el lado empresarial muchas veces están eh, tratando de apagar fuegos, están tratando de, de vivir en el día a día. Eh, y los proyectos de, de relacionados a bajas emisiones, que de lo que yo he visto, son les parece interesantes, pero todavía no tienen la prioridad que deberían tener. Puede ser que, por un lado, eh, sean temas también de que no existe una regulación muy clara. Eh, a veces no hay una obligación o una regulación que cumplir y, por tanto, no está en esa prioridad. Obviamente suelen representar costos en el momento en que uno necesita realizar eh, una compra de nueva flota, por ejemplo. Eh, por el lado del sector público, en cambio, considero que, que faltan eh, más, un poco más de información, esos datos, para tomar las decisiones de política pública. Eh, hace un par de años, aquí yo me reuní con la Cámara de Comercio de Quito, que quería justamente un poco de, de ayuda de datos que un observatorio que tenemos nosotros, para tratar de demostrar de al, al, al municipio, a la Secretaría de Movilidad, justamente si es que una de las políticas aquí, que era la, la restricción de, de horarios, Tenía sentido eh, en el horario que ellos eh, estaban planteando, porque para la, los empresarios no, no, no estaba muy bien alineada. Entonces, eh, justamente estos datos son los, los que los que suelen faltar para, para la toma de, de decisiones de política pública. Y creo, considero que normalmente estas decisiones, estas políticas, son muchas veces más por el lado de restrictivo: eh, restringir eh, lugares de acceso, prohibiciones de circulación a ciertas horas. Eh, tamaño de vehículo, etcétera, hay una ordenanza en Quito, aquí la 147 que me parece que la última vez que fue actualizada fue en el 2012, entiendo que está en proceso de, de, de ser cambiada, pero por ejemplo ahí todo es una restricción, entonces no existen tampoco estos incentivos para que la empresa esté dispuesta a, a, a invertir, a, a mejorar, a, a subirle de prioridad que decía hace un momento, entonces eh, esto creo que es importante, entonces nuevamente esta, esta falta de datos, eh, de ahí también eh, es, es necesario entender que las zonas de, de una ciudad eh, son distintas. Aquí yo sé que este proyecto se centra principalmente en la, en la zona del centro histórico de Quito pero igual que en otras ciudades que hemos investigado con algunos eh, aliados académicos de la región, sabemos que la zona del centro histórico es distinta a una zona que es más, eh, eh, lo que se llama el, la zona de entretenimiento o un distrito corporativo que está más eh, un clúster como de empresarial o zonas residenciales, pero todas, se necesita pensar todos estos temas de, de, de, de mejor política pública para la, para la logística urbana. Entonces, dicho todo esto, eh, ya para ir cerrando, el, eh, creo yo que el... El rol nuestro de la academia es precisamente eh, ser ese, ese lazo que une a todos estos sectores. Eh, podemos nosotros, creo yo, ser un poco un, un ente más, más neutral, más objeti objetivo, que podemos ayudar a diseñar estas, estas soluciones eh, más integradoras, eh, que estén alineados los objetivos de cada uno, eh, ayudarles a, a innovar. Creo que la academia tiene mucho... Eh, Mucha experiencia con distintas áreas que, que pueden ayudar a, a, a buscar unas soluciones, creo que más, más, más integradores, más más complejas, incluso eh, eh, uniendo otros actores eh, que también se deben considerar, por ejemplo, el, el tema de eh, los lugares, los, los clientes donde las empresas van a hacer las entregas que tendríamos micro y pequeñas empresas que están recibiendo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de ellas? cuáles son las necesidades de, de nosotros como consumidores y en sí de, del ciudadano en general. Entonces creo que eh, nosotros como academia podemos articular a, a, a una mejor conversación e integración de todos estos actores. Muchas gracias, muy clara tu respuesta. Y ahora, finalmente, solo un minuto también. ¿Qué aspecto clave se requiere para el diseño de modelos operativos eficientes para la logística de última milla? Eh, bueno, relacionado a lo que dije, creo que, creo que son dos aspectos claves. Eh, el primero es este tema de, de tomar en cuenta a todos los actores, ¿ya? Eh, desde el punto de vista un poquito más académico, eh, es, es un sistema complejo, tiene muchos intervinientes que tienen muchas relaciones entre sí, entonces eh, es necesario tomar en cuenta los objetivos de cada sector, eh, buscar esa mejor integración matemáticamente hablando, podríamos decir que queremos una, multi, una optimización multiobjetivo, eh, donde estamos buscando este, ese objetivo eh, global y no solamente ir eh, optimizando para, ciertos, para ciertas áreas. Eh, y de lado creo yo que va el tema de los datos que decía. Eh, creo que no hay que olvidarse que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es necesario tener los datos, tener una línea base, poder cuantificar justamente eh, eh, toda la información, emisiones, por dónde se mueve la carga en la ciudad. Eh, y con esto poder hacer ajustes necesarios evaluando realmente esa eficiencia del modelo y hacer ajustes de ser necesario. Muchas gracias, Carlos, por tus mensajes tan concisos, pero tan importantes. Ahora gracias, nos vamos a Guillermo a la experiencia local. A lo largo del módulo, vimos algunos casos de estudio de ciudades que han emprendido diversas acciones para propiciar la movilidad bajo en carbono, y en ese contexto la logística urbana. Sabemos que ustedes apoyaron desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el piloto que se está llevando a cabo en Express Logística, y que fue presentado el día de ayer. En ese sentido, nos gustaría saber cómo desde el gobierno local se plantean la replicación y escalabilidad de este tipo de modelos de logística urbana de última milla en Buenos Aires y qué retos comunes puedes identificar para que las autoridades locales puedan propiciar la logística urbana baja en carbono. ¿Y ¿qué tal? Buenos días, yo, eh, Ahí se ¿Me escucha bien o no? Se te escucha perfecto. Perfecto, gracias. Disculpen, no pongo la cámara por el tema de, de la conectividad de la red. Eh, antes que nada, felicitar a Express Logística por el, el trabajo que está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, como voy a el día de ayer. Un poco, esto, esto surgió de una iniciativa privada de ellos que nosotros estamos acompañando en función de la planificación que estamos haciendo en la ciudad. Como herramientas para replicar este tipo de, de soluciones, un poco nuestra idea es acompañar al sector privado en estas iniciativas de diferentes maneras en principio cuando lanzamos este, este plan a comienzos de año eh, únicamente se nos acercó esta, esta empresa que es el, de una de las principales eh, marcas de, de bebidas aquí en, en la ciudad de Buenos Aires y que son empresas grandes un poco como, como decían anteriormente ¿no? eh, como decían en los paneles que en general este tipo de transformaciones viene primero de la mano de, de empresas grandes que tienen un mayor interés o un mayor, una mayor noción del impacto que realizan las aeromedias de la actividad y logística urbana en la ciudad ¿no? y que tienen eh, departamentos de sustentabilidad también y que tienen una visión eh, más global de, de, de la problemática que genera el, el trabajo en las ciudades. ¿no? Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de replicar esto? Estamos tomando varias medidas, primero tratando de facilitar la creación de micro hubs de logística, un poco como vimos en el día de ayer, que es tan importante para hacer esta ruptura de carga y migrar a este tipo de vehículos, por un lado. Por otro lado, estamos eh, tratando de que a nivel eh, municipal de la Ciudad de Buenos Aires poder hacer una exención del pago de, de patentes de estos vehículos, que por temas... Eh, se encuentran grabados a nivel nacional, digamos entonces como nosotros autoridad local es un impuesto local que se paga y, y podemos hacer nuestro propio, propio trámite para la exención de, de, de, de patentes y por otro lado también estamos pensando en la creación de nuevas zonas eh, de bajas emisiones o zonas de ultra bajas emisiones en la ciudad y de esta manera mediante restricciones de, de horarios de ingreso como ya tenemos en algunas zonas de la ciudad, permitir que funcionen únicamente estos vehículos en, en cierto rango horario. ¿no? Y esto entendemos que, que empujaría al sector privado, sobre todo a los, grandes, a los grandes operadores logísticos, a hacer esta migración en una primera instancia, acompañando a los más pequeños vehículos. Un poco esta es eh, una, una serie de medidas que estamos pensando. Es un cambio bastante grande que hay que hacer en la ciudad, la verdad es que para descarbonizar la logística urbana que tenemos que hacer es migrar de los camiones medianos o pequeños a estos vehículos eléctricos pero entendemos que tampoco es sencillo por tema de financiación con lo cual vamos a estar acompañando el año que viene al sector privado para financiar estos vehículos no la parte de la producción que nos exceda a nosotros como, como ciudad únicamente es un aspecto más a nivel nacional sino la parte del de el consumo de estos vehículos o, o la demanda de estos vehículos ¿no? para incentivar o traccionar de esta manera también un poco la, la producción local. Que aquí no hay mucho, mucha oferta a estos vehículos tampoco, con lo cual eso es una complejidad. Si bien cada vez hay un poquito más, tenemos que apuntalar, a, a apuntalar esta, esta producción para que pueda acompañar el requerimiento de del sector privado a la hora de utilizarlos en la ciudad. Y, y lo que entendemos un poco es que no es una, una única medida, como con la votación del este panel que vimos hace un rato sino que es una combinación de todas esas medidas, donde zona a zona y realizando cada cana de distribución, podemos ver para quienes efectivamente puede llegar a ser de, de interés esto que estamos hablando. Muchas gracias Guillermo. Solo en 45 segundos por favor, desafíos comunes para autoridades locales. Bien, a ver... Súper importante lo que decían desde la Academia recién, el tema de obtener datos eh, para poder planificar mejor, es muy importante y que el sector privado se acerque a través de la Academia o directamente a los gobiernos locales con sus planes, sus intenciones y, y saber un poco cuál es la mirada que tienen para que podamos alinear expectativas y que entonces el gobierno pueda tomar medidas que efectivamente le sirvan al sector privado que no sean contraproducentes para lo que está pensando y que les permita una operación más eficiente. Perfecto, muchas gracias. Sí. Mencionaste en tu Ajá. intervención zonas de bajas emisiones, mencionaste promociones eh, de hubs, no sé si quisieras mencionar otra medida uh, que desde las ciudades están viendo como clave en esa agenda para poder tener una logística urbana más sostenible. Bueno, eh, temas de financiación que para ciudades eh, latinoamericanas en general es un tema complejo para algunos operadores a la hora de pensar en descarbonizar la logística urbana. Eh, también es muy importante. Y en líneas generales, eh, el día de hoy es una realidad que no estamos pensando en mayores restricciones, porque entendemos que el contexto tampoco ayuda a los operadores privados si no queremos generarle un, un sobrecosto en la realidad. Otra medida que estamos impulsando es que, con, bueno, Express Logística, que es un pionero en la ciudad al, al realizar este tipo de, de actividad, estamos realizando un informe técnico económico sobre la factibilidad de esta operación en la ciudad, donde entendemos que si para una empresa como, como Express Logística esto sirve, le sirve a tantas otras empresas que son de la misma cadena de distribución, por decirlo de alguna manera, o de los mismos rubros, y ver de qué manera podemos fomentarlo en otros rubros que pareciera ser un poco más complejo por los volúmenes de ventana que llevan. Pero la realidad es que desde el sector privado se están tomando algunas iniciativas y bueno, nada, estamos a que se acerquen al sector público, entendemos que a veces es complejo eh, no hacerlo a través de alguna academia, si así lo prefieren, estamos trabajando con academias también, para de esta manera eh, poder tener un poco su, su panorama, su noción y, y los datos también que son tan importantes a la hora de Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Muy, muy interesante esa perspectiva desde eh, la escala local. Ahora, en breve vamos a tener la perspectiva ya desde escala más nacional, pero vamos eh, antes a pasar una pregunta al público, una segunda pregunta. Por favor, uh, respondan a la pregunta que en breve aparecerá en pantalla. ¿Qué se requiere para lograr modelos de negocio y operativos viables de logística urbana de última milla? Disculpen, un error técnico a mi parte. ¿Quién es el actor que está liderando la transición a la logística urbana baja en carbono en sus ciudades? Esperamos un momento a que eh, todos hayan votado. Perfecto, y aquí tenemos los resultados. Se resalta el lugar clave del gobierno local y del sector privado, como lo estaba mencionando, pero también vemos la emergencia de otros actores claves. Dentro del aspecto público, el gobierno nacional, según nuestros participantes, no es el que tiene el primer uh, rol, el que está liderando la transición a la logística urbana. Y Este resultado es muy interesante para poder pasar a nuestro uh, próximo interviniente, Ariel, con base a estos resultados y a ustedes, o sea, y según tu experiencia en MOVES, ustedes han podido ver cómo la autoridad nacional juega un rol fundamental en la transición hacia la movilidad sostenible y han articulado acciones bastante interesantes con el sector privado. En este caso y con su experiencia, ¿qué mecanismos usan para articular acciones con los gobiernos locales? Perfecto. Este, sí. sí, la, la, la respuesta este, ahí está, se, se, se, hace hincapié en los gobiernos este, locales y muestra algo a los nacionales, lo, lo, lo cual me, me, me parece fundamental porque la, la, la movilidad sostenible debe ser, este, también está muy presente y como tiene que estar el sector privado, tiene que ser algo que se realiza en conjunto. En Uruguay se está este, trabajando eh, a través del de proyecto Euroclima en lo que es la, la política de la movilidad sostenible en su, su, en su definición y que compete justamente a diferentes gobiernos nacionales y también a, desde allí, digamos, a, lo, a, los, a los departamentales. Este, a mí hay un concepto que me parece que, que, este, que, que trajimos y que me parece siempre bueno repetir, es que uno, cuando hace movilidad, está construyendo la ciudad. Y eso muestra dos cosas. Primero porque está eligiendo una forma de desarrollo, está eligiendo un urbanismo, pero también, y lo fundamental, y mucho más en Latinoamérica, este, las dificultades de intentar corregir acciones que se, que se toman. Cuando uno decide que la movilidad se va a hacer en base al tráfico de vehículos particulares y e y intenta solucionarlo a través de avenidas y siguiendo agrand, agrandando esas avenidas este, lo único que está haciendo justamente es eso, es construir ciudades que intentan solucionar la movilidad y lo único que hay ver es que se están entrampando en generarse cada vez más problemas, pero sobre todo y principal es ir dejando a la persona cada vez en menores espacios. Entonces este, las plazas, las zonas peatonales, los lugares donde uno podría circular en bicicleta, los lugares por los cuales un correcto y necesario transporte público debería funcionar satisfactoriamente, van quedando restringidos a espacios cada vez más reducidos, y, este, y como decía, y hacer una marcha atrás a eso sería, y debe serlo, reconstruir ciudades. Y el segundo concepto que va por allí, yo a veces lo digo para que sea bien gráfico, uno cuando visita este, otras regiones, este, otras ciudades y se siente cómodo, se siente alegre, digamos, normalmente está en un lugar donde no es lo que predomina el, el, el vehículo privado. Entonces, este, por eso es tan importante, sí, que haya una política desde el gobierno nacional que logre permear a los gobiernos este, locales y en definitiva que, que, que toque, eh, y voy terminando, muchos aspectos, aspectos regulatorios, Aspectos este, de promoción de ciertos tipos de movilidad, los más sostenibles como, como, como, como estamos diciendo y, este, y, y toca eso, normativas, aspectos fiscales, este, regulaciones y es, el abanico es muy, es muy importante Perfecto, muchas gracias y rápidamente solo un minuto ¿Cuáles de estas herramientas en este abanico son las más eh, útiles al tratar directamente articular con el sector privado para poder promover Perfecto. esta logística baja en carbono? Bueno, allí y ahí me voy a basar en algo que este, no ha sido solo, solo en Uruguay, pero en Uruguay es muy, muy, muy súper gráfico, que es de revisar las políticas actuales y las posibles contradicciones que hay. En Uruguay siempre, siempre se eh, sustentó el transporte público, lo cual es necesario porque se quiere promover el transporte público. Bueno, la contradicción es que en Uruguay se realiza a través del subsidio al combustible, y cuando digo el combustible, para ser claro, es que se le da plata a las empresas privadas para que consuman gasoil, lo cual está totalmente en contra de la transformación energética. Entonces se debió este, generar un nuevo subsidio que fuese específico para la transformación de los ómnibus a electricidad a la sustitución, la transformación. Entonces, por cada ómnibus eléctrico en Uruguay hoy, las empresas privadas pagan el mismo precio que pagarían por la compra de un ómnibus diésel. Y lo que se mostró en el Ministerio de Economía, esto, porque esto se impulsó por economía, este, ambiente, industria, energía y, este, y transporte, es que la plata que se daba en toda la vida útil de un ómnibus para que quemen gasoil, para que todos los días emitan este, hagan emisiones y, y, y utilicen este, vehículos antiguos que, que lo único que hacen es contaminar y evitar un mal servicio, bueno, toda esa misma plata, si nosotros la juntábamos, alcanzaba para subsidiar la, la compra del ómnibus eléctrico. Entonces, con subsidios sin subsidios yo creo que el desafío que tenemos hoy en Latinoamérica es lograr convencer a los otros países que en Uruguay está funcionando, no hay muchos, pero todos esos hombros eléctricos que están funcionando, que son, son 35, una cosa así, 34, este, brindan a nosotros la información de recorridos, de eficiencia, de consumos, conocemos las tarifas evidentemente, conocemos las tarifas de combustible, conocemos el ahorro de litros de, de combustible, con lo cual sabemos cuánta plata se ahorra el Estado y cuánta plata se ahorran las empresas, eh, tenemos un micro laboratorio que nos está brindando información, ya no más supuestos, información certera que muestran que la movilidad eléctrica este, es hoy este, del mismo costo o, o de menor costo que, que, que, que, la, que, que, que los ómnibus diésel, por lo menos con, con, con, con, los, con, con los costos energéticos y los costos de compra, de, de, de ustedes saben dónde se producen los ómnibus eléctricos, este, es, es lo que da. Chile está caminando en ese sentido, Colombia está caminando en ese sentido, entonces creo que hay que nutrirse de experiencia para saber que hoy, además de ser sostenible, o mejor dicho, es sostenible desde lo ambiental, desde lo social, pero también desde lo económico. Ese es un ejemplo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ariel, por esa eh, perspectiva desde lo nacional y el rol que, que tiene para fomentar la logística urbana sostenible tanto, a nivel, tanto con los loc actores locales como los actores privados. Muchas gracias. gracias. Ahora Seguimos. Eh, pasaremos a escuchar las experiencias de eh, Mercado Libre. Para comentar esta perspectiva que hemos tenido desde Uruguay, ¿nos puedes, Ariel, por favor, contar un poco sobre cuál es la política a largo plazo y las iniciativas puntuales que se están implementando en Mercado Libre en la región en lo que se refiere a logística urbana baja en carbono? ¿Y cómo evalúas tú el panorama regional para la implementación de modelos de negocio de logística de última milla en América Latina? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la convocatoria, Joshua, Ari y todo el equipo, eh, felices de, de participar en este espacio desde, desde Mercado Libre. Eh, nosotros tenemos eh, un programa muy interesante y muy ambicioso respecto a movilidad sustentable para la región, eh, somos por supuesto un jugador muy importante en la logística de última milla, este programa ya tiene un, un tiempo este, de, de ejecución, hemos comenzado... O le hemos dado una aceleración especial a partir del año pasado. Este programa incluye la incorporación de diferentes soluciones para lo que es la, la logística urbana y la logística en general desde el punto de vista del cuidado del ambiente. Y las soluciones eh, son de diferente tipo. Por un lado, obviamente, las relacionadas con vehículos eléctricos, es pues la, la clásica y la más obvia, podríamos decirlo, eh, que ya les voy a contar un poco más. Eh, tenemos eh, una solución que, que tiene que ver con la utilización de camiones pesados, que no es tanto logística urbana pero es relevante. La utilización de combustibles alternativos, como por ejemplo la utilización de biometano, es una solución de Waste to Energy que la tenemos disponible en Brasil con una flota creciente, muy interesante. Tenemos también la utilización de todo lo que son vehículos eléctricos de, de motocarros, de three wheelers este, en, en países como Colombia, con bastante éxito. Eso, eh, específicamente de lo que es logística de última milla, y después también tenemos como solución complementaria, y no menos relevante, la utilización de Telematics. Tenemos un programa muy interesante de Telematics en, en la región, en la cual estamos teniendo información muy importante, eh, alguien dijo antes de que no se puede mejorar lo que no se mide, estamos completamente de acuerdo y pensamos de esa manera, eh, con lo cual ahí tenemos un primer paso, un primer paso hacia la eficiencia, ¿no? consumos eléctricos, consumos de combustible, consumo de diésel, este, eficiencias en la conducción, rutas, etcétera, etcétera. Es muy interesante ese programa. Yendo específicamente a lo que son vehículos eléctricos, tenemos un programa ambicioso que está presente en varios de los países que, que operamos, en nuestros mercados más grandes. Eh, este programa, este programa nos está llevando eh, a, a construir una flota, una flota de varios cientos de vehículos que tenemos ya este año operando en la región de vehículos eléctricos, los cuales por supuesto están trabajando con lo que es una infraestructura de carga 100% privada, obviamente las ciudades todavía no están preparadas para eso y tampoco, tampoco sentimos de que la utilización de carga pública nos va a dar una solución fiable para una flota comercial, con lo cual estamos construyendo una infraestructura este, completamente privada en nuestros centros logísticos, tenemos este, una cantidad muy grande de centros logísticos en ciudades. Eh, así que estamos eh, muy contentos, somos muy positivos con este programa, tenemos un plan muy ambicioso, obviamente los números no son públicos, pero este, nosotros pensamos de que el rol del sector privado para que la movilidad eléctrica ocurra en Latinoamérica es vital. El sector privado es quien tiene, de alguna manera, el músculo este, de la demanda para hacer que muchas cosas ocurran. Eh, respecto a tu pregunta de, de cómo vemos el, el panorama en Latinoamérica, para nosotros el, el panorama es eh, un poco... Esto es un poco preocupante, podría decirlo, eh, porque programas grandes y ambiciosos como el nuestro, eh, sentimos que estamos un poco desfasados en el sentido de que no hay oferta prácticamente de vehículos eléctricos. Vemos que lo que la mayoría de, la, de las marcas están haciendo son anuncios de, de, de marketing. Si vemos los números de importación de países como Argentina, por ejemplo, son bajísimos en, en, en torno a unidades que se pueden contar con una mano este, de vehículos comerciales eléctricos. Con lo cual, digo, hoy nuestro cuello de botella principal tiene que ver con, con la disponibilidad de vehículos. Eh, hoy nuestro programa, eh, nos gustaría que vaya inclusive bastante más rápido, estamos muy limitados por eso, y dentro de lo que es la, la disponibilidad de vehículos, este, además la disponibilidad del tipo de vehículos que, que, que cada empresa considera este, ideal, no entonces en algún punto hay, es una especie de trade-off entre, entre lo que uno quisiera y lo que es posible hacer, este, así que las soluciones no no son siempre, eh, siempre óptimas. ¿no? Para el caso nuestro, nosotros trabajamos con una, un, una malla logística bastante compleja y grande con operadores, este, operadores logísticos, de pequeñas empresas, de pymes hasta grandes, este, grandes empresas de logística, con lo cual nuestro programa incluye además la, la posibilidad de ayudar a que los transportistas que trabajan con nosotros puedan electrificarse y puedan acceder a estas soluciones. Tenemos diferentes soluciones y diferentes proyectos, así que estamos... Trabajando en eso. Eh, básicamente creo que, que eso es lo, lo, lo principal que les, les podemos contar. Nuestro nuestro programa, obviamente, también tiene se, se fija bastante en lo que son las políticas públicas, este, políticas políticas públicas que, que son muy relevantes, como por ejemplo el que tiene que ver con las restricciones de circulación, este, las cuales obviamente le dan un impulso a la movilidad eléctrica porque le da intrínsecamente este, una productividad, digamos, mayor a la de los vehículos de combustión. Estamos atentos a, a esas, esas políticas. Y respecto a lo que tiene que ver con, con la parte impositiva, obviamente que las exenciones eh, a, lo, a, los, a los tributos directos, como los de patentes, como le decimos en Argentina, este, son importantes y son relevantes. Y después hay otras, como lo que son las exenciones a los impuestos de importación, las cuales este, no siempre son efectivas ¿no? para el sector privado, porque muchas veces las exenciones a los tributos de importación de estos vehículos quedan simplemente como una rentabilidad adicional para, el, para las armadoras, con lo cual no llegan al usuario final, este, y, y lo único que hacen es eh, nada, aumentar la rentabilidad de, de, de las armadoras, lo cual no está mal, pero al final, digamos, eh, aguas abajo, no llegan, no llegan a los usuarios finales, que también obviamente nos interesan estos economics y condicionan el avance de este tipo de proyectos. No sé si, si, si, si responde Joshua, pero atento a más preguntas. Responde perfectamente. Y te hago una última pregunta brevemente en un minuto con base a lo que acabas, a lo que terminaste de decir. ¿Cómo se puede eh, hacer que esta transición hacia la logística baja en carbono sea rentable para las empresas, para el, el último usuario? Este es un punto muy relevante. Digo, los modelos económicos... Como todo, como todo modelo, tiene un montón de simplificaciones y un montón de supuestos. Entonces, hay varios de esos supuestos de que todavía eh, están dando vuelta con poca certeza. Como por ejemplo, la vida útil de los vehículos eléctricos. Entonces, algo que, que, que se discute, digo, la mayoría de los modelos de, este, que van a comparar un TCO de un vehículo, de un vehículo eléctrico contra un vehículo diésel asume un montón de datos que todavía no son datos de, de la realidad, ¿no? la vida útil de un vehículo, cuál es el valor de reventa de un vehículo eléctrico al final de su, de su vida útil, porque consideramos que el valor de la batería, el valor económico de la batería en un vehículo eléctrico está cerca del 60%. Entonces, hay ciertos supuestos que todavía tienen que terminar de comprobarse, como el TCO, de que por supuesto que en papeles hay miles de millones de, de modelos, en la práctica no los hay tantos, eh, y obviamente para que sea posible tener más incentivos, creemos nosotros de que, a ver, nosotros tenemos la convicción que lo vamos a hacer lo mismo, y lo vamos a hacer lo mismo, digo, más allá de, de ciertas condiciones que no sean las más favorables, pero bueno, es parte de la filosofía y de la manera en la cual trabajamos en mercado libre y, y por la cual también eh, hemos conseguido mucho de lo que conseguimos como empresa, pero creo que para que esto pueda masificarse eh, vamos a tener que seguir hablando de temas como, como incentivos, ¿no? sean los positivos como como este, ventajas fiscales, como hay muchas, por ejemplo, en Uruguay, este, o en algunos otros países de Latinoamérica, o incentivos más desde lo, desde lo restrictivo, como la restricción en la circulación, o el pico placa, y, y este tipo de políticas. Pero, pero creo que hay muchos desafíos, y creo que, sobre todo, si me preguntas dónde, que es número uno, hay que ir a la disponibilidad de vehículos, hay que trabajar con la industria. Si la industria no pone vehículos en la calle, prácticamente nada de esto va, va, va a ocurrir de, de manera creíble y estable en el tiempo. Creo que ahí hay, hay que poner el ojo. Perfecto. Muchas, muchas gracias por esta intervención. Muchas gracias. Ahora pasaremos a, no necesariamente un debate, pero sí un intercambio entre nuestros intervinientes. Y vemos que cada uno desde su sector, desde su nivel, y desde su organización han venido empujando pilotos de movilidad eléctrica en logística urbana. ¿Qué creen que se necesita para que estos pilotos puedan ser escalados y tengan un impacto real? No sé si podríamos eh, empezar por Guillermo, después Ariel Álvarez y después Ariel uh, Katz. Sí, eh, por favor, yo soy eh, muy inconveniente. Eh, creo que todo lo, lo debatido aquí es eh, súper enriquecedor. Eh, saber que otras ciudades eh, de la región están, están trabajando en, en estos aspectos también nos motiva muchísimo. Eh, Creo que una de las principales problemáticas, por lo menos en, en nuestro contexto, es lo que decía Ariel de Mercado Libre, es una realidad, ya lo mencioné. nosotros estamos trabajando en políticas de financiación y no hay, no hay oferta de estos vehículos eh, real en nuestro país, por lo menos. Pero tenemos que ver cómo podemos mejorarlo un poco. Eh, porque esto es lo que hace que verdaderamente poder hacer una transformación nosotros para muchas cadenas de distribución podemos pensar vehículos más pequeños, para paquetería, e-commerce, capaz eh, para servicio postal, etcétera, Pero a la hora de decir eh, el gran abastecimiento de la ciudad o una de nuestras grandes problemáticas es los vehículos eh, que tienen bastantes años de, de parque automotor, digamos, flotas bastante antiguas, contaminantes, y son vehículos medianos o, o vehículos grandes no tan grandes eh, como para interurbanos, pero eh, de dimensiones interesantes, ¿no? porque con esto consolidan más cantidad de carga y demás. Y para eso hay, hay ciertas medidas que se pueden adoptar en función de, de la falta de oferta, pero un poco lo ideal sería que haya más, más oferta. Algunas medidas podrían ser temas de, de retrofitting también, que están muy de moda en la región, por un tema de costo, y que hay algunas empresas que hayan comenzado con el tema. Perfecto, muchas gracias Guillermo Ahora Ariel Álvarez Bueno, voy a tratar de ser bien, bien, bien, bien, bien concreto y, este, y, acá, y acá va una, una, una propuesta, una, una oferta Sobre todo para, para Mercado Libre Hablé, hablé de los ómnibus. Este, desde Moves, y por favor, este, a, a todos los que están escuchando, le, le, les pido luego, vayan a la página web de Moves, porque todo lo que yo pueda decir ahora es mínimo respecto a la información que allí hay. Este, tanto es, bueno, moves.gov.ui, es este, fácil de encontrarlo. Este, nosotros tenemos un programa específico, porque igual que nosotros hicimos los cálculos y decíamos los utilitarios, la, las camionetas utilitarias que, se, que, que, que funcionan este, ¿no? en el transporte urbano, digamos, en la logística, este, son rentables. Lo mismo. Hay compras, hay incentivos, hay, este, hay todo, todo, todo en el marco uruguayo, estoy hablando yo. Esto da. Y no se entendía que las empresas no las comprasen. Entonces se empezó diciendo, bueno, miren, esto da, se hacen los cálculos. Este, es más, hay empresas que en un año, dos años máximo, con que recorran más de 100 kilómetros por día, una camioneta en Uruguay de este tipo es rentable. En el marco fiscal y, y, este, y costos uruguayos. Este, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un programa, este, y firmamos convenios con empresas de alquiler, y tenemos seis camionetas, que todos los meses, cualquier empresa privada, puede ir a Europcar, por ejemplo, DIP y CAR, personas tres empresas de alquiler, firma un contrato de alquiler, y con la particularidad siempre digo que en el costo hay un cero. Nosotros financiamos ese alquiler. Entonces, la empresa alquilar va a la empresa, le instala el cargador, le da las llaves, y al final de la prueba, un mes después, nosotros le damos un informe y le decimos, si usted recorrió tantos kilómetros, fíjese porque en su factura eléctrica le va a aparecer este costo, pero sepa que acaba de ahorrar este, ocho veces más porque, porque no, no, no consumió este, gasoil, no consumió nafta. Entonces, bueno, acá la propuesta, anótense en la web y en, y en, y, y, y en un mes o dos, este, por favor, prueben una camioneta eléctrica porque Mercado Libre en Uruguay trabaja y mucho y, este, y sería excelente que conozcan. Nosotros eso lo hicimos para las camionetas eh, lo hacemos para las tuvimos un programa específico con, con, con micromovilidad, este pedido ya lo conocen, este, acá en Uruguay es muy dinámico también, de hecho generó una transformación bastante brutal este, con uno, estos triciclos eléctricos. Este, en Uruguay, por ejemplo, y, y lo último que digo, este, venía muy tímido, este, y no sé si es a través de estos programas o, o qué pasó, pero en los últimos años, en, en la totalidad se habían vendido no sé, 50, 60 camionetas de este tipo, bueno, este año se vendieron más de 100, este, creo que son 134 a la fecha, utilitarias, se vendieron unos 25 camiones, o sea, más de 3, de 3 toneladas, 3 toneladas y media, que hoy en Uruguay también, en movilidad urbana, son rentables, y de los triciclos, este, más de 200. O sea, ya el sector privado se está volcando, y se está volcando de verdad, y nosotros en este momento lo que tratamos de hacer es acompañar hasta, hasta de da información en el sentido de, de que lo prueben, de pruebas reales. Y, este, y en la web están todos los kilómetros que han recorrido estas camionetas, todo el CO2 que han ahorrado, ya dimos la vuelta al mundo, este, creo que una vez y media, y, este, y ahí hay información nutrida, este, y, y aparte tenemos programas específicos que podemos ir a la empresa, estudiar la flota que tiene y decirle, esta sería rentable que usted la cambie eléctrica, en sus próximos recambios este, tiene la opción de hacerlo. Perfecto. Muchas gracias, a Ariel. Ahora, Ariel Katz. Perfecto. Bueno, gracias. Eh, sí, efectivamente, Ariel Álvarez, gracias por, por los comentarios que tenemos. De hecho, Flota Eléctrica en Uruguay. Tenemos ahí este, algunas camionetas que están este, operando, están brandeadas. Obviamente las pueden ver ahí brandeadas Mercado Libre. Este, y estamos además haciendo alguna que otra prueba. En este, en este preciso instante estamos probando algunas otras unidades. Este, en Uruguay, con, con nuevas soluciones eléctricas, no, no puedo contar mucho, pero tenemos ahí algunas pruebas ongoing que estamos haciendo, pero es, es algo que sí nos interesa, obviamente, y que estamos trabajando. Respecto a, a la pregunta de, de, de la factibilidad de los pilotos de movilidad eléctrica, creo yo que, eh, desde el punto de vista de, de las flotas comerciales, hay que centrarse siempre en lo que son los indicadores clave y cuál es la información clave para un usuario comercial. ¿no? Entonces, eh, en esto, en esto que estaba hablando anteriormente, a que muchas de las empresas tienen que adaptarse a lo que hay en el mercado y no a lo que sería este, ideal para la operación, eh, algo que está pasando, por ejemplo, es el, la disponibilidad relativamente limitada de tipos de vehículos de última milla. ¿no? Digo, mayormente lo que vamos a ver en Latinoamérica son small vans, eh, camionetas bastante pequeñas, y eso puede ser un problema para determinadas operaciones en determinadas ciudades. ¿Por qué? Porque los economics de una empresa que trabaja con la logística tienen determinada cantidad de inputs y uno de los inputs muy importantes tiene que ver con la cantidad de paquetes o lo que se llama shipment per round, la cantidad de paquetes que una empresa lleva en cada viaje. Entonces eso, eso condiciona directamente los economics. Si tenemos un vehículo muy pequeño para áreas que son muy densas, evidentemente los economics no van a ser favorables Igualmente, si tenemos vehículo muy grande para un área que es poco densa, va a pasar lo, lo contrario. Pero digo, la disponibilidad del segmento large band en Latinoamérica es muy baja, muy baja en algunos países, es cero. Con lo cual eso condiciona el crecimiento y condiciona el costo por envío. Digo, al final del día, una empresa que hace logística, el indicador clave va a ser el costo por envío. Y el costo por envío tiene dos, dos drivers muy importantes. Uno, la cantidad de paquetes que pongo en cada viaje. Y otra, el precio del vehículo o el precio del leasing de ese vehículo, pero digo, son dos datos claves, entonces hay que trabajar mucho sobre eso, y eso va a condicionar la viabilidad económica de, de este tipo de soluciones. Fíjense que no hablé de otras cosas, digo, hay otros costos, como la infraestructura de carga y demás, pero digo, son costos que se pueden afrontar, pero hay, hay factores como el, el precio del vehículo y la cantidad de paquetes que transporta ese vehículo, que son muy poco flexibles, entonces ahí hay que trabajar mucho, y ahí hay que sentarse con las armadoras y ver qué se puede hacer. Digo, cuando hablamos de armadoras, tengamos en cuenta de que el 100% de los vehículos comerciales utilitarios que se venden en Latinoamérica son todos importados, todos. Entonces, digo, ahí hay un tema, hay un tema de restricción de importaciones en países, entonces hay que trabajar bastante sobre eso. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la parte final de esta sesión. Para ello, les vamos a hacer a cada uno la misma pregunta, por favor, en dos minutos. Eh, dennos dos desafíos y dos perspectivas para los próximos cinco años en eh, logística urbana sostenible. Eh, ¿Arranco yo? Por quieran? favor, Guillermo, sí. Propongo el mismo Guillermo, Ariel Álvarez Ariel Katz. Eh, dos desafíos. Eh, desde el punto de vista de, de las, las, los municipios, digamos, o, o las ciudades, me parece que uno de los principales desafíos es eh, lograr trabajar con la academia para obtener datos del sector privado eh, de manera transparente, sin que el sector privado lo sienta como, como una amenaza a esa información para poder acompañar la, los cambios de tendencia. Ese sería el primer desafío. Y el segundo desafío me parece que, eh, es, que es algo que están atravesando todas la, las grandes ciudades en general o, o capitales de eh, algunos países, que es eh, la utilización de tecnología para poder gestionar mejor el espacio público y para poder... Eh, generar mejores espacios y mejores condiciones para las zonas de abastecimiento no, hay lugares que lo llaman eh, bahías de carga y descarga nosotros lo eh, nos llamamos cajones eh, azules porque bueno de ese color etc. creo que esos son eh, dos grandes desafíos y, y lo siguiente era eh, tendencias habías preguntado tendencias bien perfecto creo que eh, la salida de la pandemia lo que nos ha demostrado es que eh, la gente en las ciudades quiere disfrutar más del espacio público en general, con lo cual creo que como tendencias se vienen eh, más zonas de bajas emisiones en las ciudades, en zonas residenciales, eh, hay, hay que ver ahí el tema de cómo es la, la mixtura de usos de, uso de suelos con la parte comercial también, porque de esta manera se, se va a impactar en, la logística de, de abastecimiento urbano, la logística de e-commerce e y, y la paquetería en general va a estar impactada por, por estas medidas eh, independientemente de dónde se realicen porque llegan a todos los hogares en líneas generales. Ese como, como primera tendencia y, y como segunda tendencia creo y espero en la masificación de eh, los vehículos eléctricos ligeros, digamos, digamos, eh, y triciclos de carga, eh, sobre todo en un, en un panorama en el cual parece que el e-commerce, eh, por lo menos en la región nuestra, que eh, venía muy atrasado respecto de métricas a nivel mundial, eh, se ha más que duplicado o triplicado con la pandemia, y el sector privado, capaz que alguien de, de libre nos, puede, nos puede decir si es así, espera que esto se mantenga en el tiempo y que, y que siga creciendo, ¿no? donde tenemos los consumidores que son cada vez más exigentes, uno también es consumidor y quiere todo en el mismo momento que lo está comprando, cuando haces clic, quieres que el producto esté en tu casa, y eso tiene un costo, básicamente. Y es un costo que eh, hoy el consumidor desconoce, que las empresas de operadoras logísticas lo conocen perfectamente, pero es el nivel de servicio que, que espera, ¿no? y eso no lo, podemos, no lo podemos modificar, salvo una cuestión cultural, Digamos que en algunos países sucede donde se programan las entregas y de esta manera capaz tienen un costo más reducido de entrega. Creo que, creo que esas son un poco las, las tendencias o lo que esperamos acá en, en, en la ciudad y por lo que estamos viendo después de este foro también y otras reuniones que hemos tenido con autoridades. Que Perfecto. En Perfecto, muchas gracias Guillermo. Ariel Álvarez, dos desafíos, dos tendencias. Bueno, sí, bien. Sí, antes, antes de esto, pero quería, quería nuevamente reaccionar a, a, a lo que es el, el, el transporte de mercancías, porque hay un programa que aparte estamos este, impulsando, este, pero que lo está llevando Solution Plus, de fabricación local en Uruguay de bicicargos. Es una experiencia también este, muy interesante que estamos haciendo y que complementa, como decía, está la camioneta, está el, el, el triciclo eléctrico, bueno, también hay bicicargos este, y, y eso este, estamos queriendo generar experiencia local so, so, sobre eso y, y, y para las empresas y aparte con, con fabricación nacional, entonces lo, lo quería mencionar porque aparte habla mucho de todo esto que estamos diciendo porque también para que funcione eso debe haber un urbanismo ¿no? que, que en el cual este, bueno, esas fisicargo puedan desarrollarse entonces toca todos estos aspectos y me parece perfecto lo que estaba diciendo y lo pongo dentro de los desafíos eso, devolverle a las personas su entorno, su ciudad, devolverles el barrio, devolverles los lugares para caminar, devolverles los lugares en los cuales el espacio público, eso tiene que ser necesario. Y, y hay un link que es muy interesante entre lo que es la movilidad de las personas con el, el desplazamiento de carga y con el e-commerce. ¿Cómo, ¿Cómo voy a unir todo eso? Bueno, justamente, yo creo que el e-commerce podría llegar a ser un complemento excelente a las compras que nosotros este, volvimos a, a realizar este, pandemia mediante eh, eh, en los comercios locales. Entonces, hay cosas que nosotros podemos comprar porque nos gusta ir al PAN, a, a, a, a cosas específicas, tal vez chicas, y lo que es así más, este, ¿no? más en serie, digamos, el e-commerce es, es donde se responde mejor. Y con esas ambas cosas, nosotros estamos reduciendo tráfico de ir a grandes superficies lejanas a, a, a comprar cosas que las podemos comprar o con e-commerce e o en el comercio local entonces hay cambios culturales muy importantes que se están desarrollando y que creo que, que hay que favorecer y en la movilidad lo mismo está la movilidad activa que debería ser la que nosotros este realizamos este habitualmente en bicicleta caminando eh, en un entorno agradable y bueno los desplazamientos más importantes bueno, además de también estos, los web, que ahí serían los i, digamos, pero también en un transporte público más adecuado y, y, y de mayor capacidad, que incluso tengas que imaginar este, hasta tranvías, este, BRTs y, y, y, y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí hay un gran desafío, lo hice, fue muy gordo, y el segundo desafío, y ahí termino este, y lo mezclo con las perspectivas y con todo lo demás, Latinoamérica tiene que trabajar en dos cosas porque son dramáticas si no se hacen. La primera es la interoperabilidad de los vehículos eléctricos. Si el mundo se puso de acuerdo que uno compra un auto acá, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos o en China, y lo lleva a, al otro extremo del mundo, carga combustible y funciona, bueno, tiene que pasar lo mismo con la electricidad. Conectores, comunicación, protocolo de comunicación, tiene que saberse las tarifas. La interoperabilidad... Este, por lo menos en la región que los países se pongan de acuerdo sobre eso eso es un punto y el otro, el que digo que es dramático es la regulación todos los países en las regiones están avanzando en regulaciones para ser bien claro en estándares de seguridad y ambientales y esta región no se puede transformar en la región en la cual los autos que en otros lugares están prohibidos terminan estando acá porque si no la transformación energética no se va a producir entonces Uruguay hoy produce el 98% de su energía eléctrica, de fuentes renovables, también tenemos que ir a la transformación de, del sector de transporte, que hoy es, es, es donde se emite más del 60% de las emisiones en Uruguay. Entonces, eh, Latinoamérica está llamada o a sea, la transformación energética y la transformación también este, de, de, de su transporte, digamos. ¿no? Y nada, este, mezclé un poco las perspectivas con los desafíos, pero para ello, no quiero quitar más tiempo. No, Te agradezco muchísimo por esos puntos muy pertinentes. Finalmente, Ariel Katz. Perfecto, hoy sintético. Desafíos, eh, trabajar con la industria y los economics. digo, Son, son dos desafíos complementarios. Eh, no va a ocurrir si no, no, si no hacemos de que, de que la oferta de soluciones esté disponible realmente para Latinoamérica. Creo que son los dos grandes desafíos que vemos. Eh, tendencias. La primera tendencia que veo es que, eh, esto que estamos pensando y esto que estamos tratando de concebir va a ocurrir eh, y en ese sentido eh, soy muy optimista porque eh, lo, lo estamos haciendo que ocurra todos los días. Eh, sin embargo, dentro, dentro de esas tendencias creo que el, el rol del sector, clave, del sector privado es clave porque va sobre todo va a traccionar desde el punto de vista de la escala que esto ocurra, digo, ¿no? entonces eh, creo que, que tenemos que mirar un de, poquito del otro lado y ver de que las flotas comerciales son realmente muy grandes, muy grandes. entonces cualquier empresa que tenga flota este, importante que pueda comprometerse a electrificar un porcentaje, aunque sea mediano, va a hacer que la movilidad eléctrica sea una realidad y eso va a empujar este, la demanda y, y probablemente hacer que la oferta también reaccione un poco. Y la última otra este, tendencia que, que, que puedo mencionar tiene que ver con que las soluciones no solamente van a ser eléctricas sino que tenemos otras soluciones alternativas como por ejemplo programas que nosotros mismos tenemos que tienen que ver con la entrega de paquetes a pie dentro de ciudades, colaboración con pequeñas empresas, colaboración con comercios de cercanía, tratar de integrar esto, soluciones eh, diferentes o como las que les había comentado, utilización de soluciones de Waste to Energy, tratar de hacer cosas también un poco diferentes para poder complementar y último punto, Respecto a lo que comentó Guillermo, por supuesto de que la adopción del de, de e-commerce este, ha crecido, se ha adelantado un, un par de años en, en la pandemia, hay que ver cómo sigue, pero evidentemente sí va a tener un rol importante y va a seguir teniendo un rol preponderante dentro de lo que es la logística urbana, por eso es que nos tomamos este desafío de, de buscar soluciones alternativas y más sustentables. Perfecto, muchísimas gracias por esos puntos gracias. clave. Entonces, en virtud del horario planificado, desafortunadamente nos toca cerrar, pero valoramos mucho y volvemos a agradecer la presencia de nuestros panelistas y también del interés de todo el público. Ahora damos paso a María Rosa Muñoz, Coordinadora de Solutions Plus para América Latina, para que haga el cierre de este módulo. Muchísimas gracias, Joshua, y bueno, claro, a los panelistas de lujo que hemos tenido el día de hoy. Muy interesantes todas las perspectivas que ha mostrado y bueno, lamentablemente con esto hemos llegado al final. Esperamos que este módulo sobre logística urbana baja en carbono haya sido de interés y utilidad para todos y todas ustedes. Quedó claro que en estos cinco días que hay todavía mucho por hacer desde todos los sectores para llegar a una logística urbana baja en carbono. Sin embargo, vimos también que existen muchas iniciativas ya andando en la región que están empujando el tema por lo que vemos también mucho potencial y queremos seguir trabajando en el aspecto. Eh, les informamos que tanto las grabaciones de las sesiones como las presentaciones de todos los ponentes y todas las ponentes de la semana serán remitidas a ustedes en las próximas dos semanas por correo electrónico. Asimismo, los participantes que hayan asistido al menos al 80% del módulo recibirán su certificado de participación. Y bueno, con esto cerramos el Programa Regional de Capacitación Solutions Plus 2021. No nos queda más que agradecerles a las y los panelistas de todo el módulo y de los dos módulos y a todas las organizaciones involucradas en la, en la organización del programa. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas capacitaciones a través de nuestros diferentes canales. Nos pueden seguir en Twitter, solutions-eu o a través de nuestra página web, www.solutionsplus.eu. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias una vez más y esperamos verles en las próximas capacitaciones. Hasta la próxima.